Dar las gracias a todos los nuevos miembros del canal que se acaban de unir Felipe Allende Mayorga, Julián Che, Adrián González, Cárdenas 53 y Bot Movies. Muchas gracias amigos por unirse y ya sabes, si tú también quieres unirte, únete y recibirás videos exclusivos. Muchas gracias y continuamos con el video. Muchos conocerán al personaje de Goku, pero hoy estoy aquí para informarles que este no es un personaje de ciencia ficción y que de hecho su historia está inspirada en algo verdadero. A través de este video exploraremos el verdadero significado de la palabra Saiyajin y cómo esta está ...relacionada con algo muy oscuro... ...además comentaremos sobre el momento en el que Goku se me apareció. Hola amigos de YouTube, antes de comenzar me presento... ...yo soy el profesor Azrael Romero Salinas... ...una persona con más de 35 años en el campo de los fenómenos paranormales... ...las investigaciones y las conspiraciones... ...ahora sí empecemos con la palabra clave... ¿Qué significa la palabra Saiyajin? Según el autor de la caricatura de Dragon Ball Z, la palabra Saiyajin eh, se refiere a un grupo de personas o seres extraterrestres que vienen de otro planeta conocido como Vegeta. Son una raza de superguerreros de otro planeta. Esto según la mitología de la caricatura de Dragon Ball Z. Ahora bien, ¿de dónde se basó esta esta caricatura para inventar esto pues bueno, resulta que investigando en una página muy seria de la Deep Web eh, me, me puse a investigar y según la información que ahí decía es que los Ayajin son un grupo de hechiceros y brujos que viven en una región de China llamada min ahí todos son eh, hechiceros y supuestamente eh, cuando, se, cuando sale la luna llena ellos dicen la palabra Saiyajin y entonces es así como a través de esta palabra clave eh, invocan a un demonio dragón el cual sale enfrente en de la luna llena y el cual les da poderes a estos brujos y hechiceros y los posee para poder darles estas habilidades eh, oscuras. Eh, y la palabra Saiyajin significa dragón asesino así que estas personas son poseídas por un dragón asesino eh, entre otros datos curiosos es que eh, supuestamente estas personas en realidad son descendientes de gente de otro, de otro planeta y que estas personas eh, les habrían dado... Eh, el conocimiento de la palabra Sayajin, para que éstas la usaran en su beneficio. Una cosa muy interesante es que supuestamente esta gente, que son los verdaderos Sayajin, en su estado base son gente común y corriente, igual que los humanos. Pero una vez dicen esta, Saiyajin, se, eh, dicen esta palabra Sayajin, se activa una serie de poderes impresionantes en su ADN, y en su cuerpo. Otra cosa muy interesante es que si cualquier humano dijera la palabra eh, Sayajin, eh, eh, no le funcionaría. Cualquier ser humano o otra persona de otro planeta, si dijera esta palabra, no le funcionaría porque solo eh, esta palabra funciona para ellos. Eh, y bueno, otras cosas bastante interesantes como que estas personas. Eh, estos, estos Saiyajin pueden acabar con 25 personas en menos de 10 segundos Son mucho más rápidos que un ser humano Y tienen la fuerza de un, de un elefante Además algo muy interesante es que la palabra Saiyajin se dice en chino para que pueda funcionar Más de todo esto, esta tribu conocida como los Saiyajin tienen otro trabajo bastante sucio porque ellos se dedican a ofrecer sus servicios como sicarios y asesinos a sueldo. Se dedican a, a asesinar a gente muy poderosa como políticos y gente de las altas esferas del poder y no pueden ser detenidos porque como ya lo dije tienen habilidades psíquicas y son mucho más fuertes. Se cree que esta tribu es la raza más poderosa del universo. Eh, Además de todo esto usan armas como báculos y espadas. Bueno, ahora sí vamos a hablar eh, sobre cuando se me apareció Goku en el momento. Resulta que yo estaba eh, precisamente ayer por la noche de vacaciones en Tokio, Japón, cuando de repente veo a, a un hombre eh, tocando a mi puerta. Y sí, era Goku. Y tenía unos pelos, pero es muy diferente al anime. Tiene unos pelos como de vagabundo. Así todos eh, eh, todos de sin forma. Este, pero picudos. este Y tenía los ojos rojos. Además de que tiene piel como de hombre lobo. Y eso es algo que se me olvidó decir. Porque supuestamente toda esta tribu de los Saiyajin. Que al momento de ser poseídos. Se les pone la... La piel como de, como de hombre lobo, el pelaje, le sale un pelaje como de hombre lobo. Así que eso se me olvidó decirles. Y sí, Goku curso sí existe. Eh, es, es, este Goku que se me apareció a mí fue la persona que inspiró a su personaje de la caricatura. Lamentablemente es que no es un superhéroe, ni mucho menos. Sino que es el asesino más peligroso de todo el planeta.